Muy buenas noches amigos del Sistema Nacional de Medios bueno, Públicos, no, nos todos, ya encontramos ya en el Palacio de Miraflores. escuchamos de inmediato este era... al Presidente de la República, Hugo Chávez. Cuando... Cuando yo era mayor y por aquí pasaba con cierta frecuencia, Nicolás, ¿no? este manguito era en verdad un manguito, ya no es un manguito, ¿no? y dice y dice Erika que tú has comido mango de aquí, que son sabrosos, pero a mí no me has dado ni uno, mira tremendo árbol a pesar de que está rodeado de concreto por todas partes. Bueno, yo iba para el regimiento, allá para la brigada, para la brigada de la Guardia de Honor. ¿Cómo están ustedes? ¿Van a hacer alguna pregunta? ¿Sí? Ajá. ¿Quién va a preguntar? Hola. Hola. Buenas noches, Presidente. Uh -huh. Hola, buenas noches. Eh, ¿Cómo estás, bueno, tú? Quería aprovechar para preguntarle. El candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, ha manifestado que el gobierno aplica o intimida electoralmente para y utiliza la amenaza y el miedo y con esto, pues, manipula con las misiones. También ha señalado que. el de. Milagro, era del... verdad, perdón. Sin sí, milagro. milagro. Ajá. Perdón. Y también ha manifestado. Yo vengo, perdón, ah, no, te, iba, te iba a decir algo, perdóname. Como tengo la mente con la cosa en positivo de la salud, estamos hablando de la educación, mañana tenemos un acto de nueva incorporación o de incorporación de nuevos beneficiados y beneficiadas con las grandes misiones en Amor Mayor e Hijos de Venezuela. ¿ves? Y luego Nicolás me estaba dando un informe y Elías otro. Pero tú me estás preguntando, ahora me está. tengo que eh, evaluar lo que tú me estás preguntando. ¿Qué dijo quién? El candidato de la oposición, Enrique Capriles, ha manifestado ah. que eh, se aplica, se intimida al electorado. Se intimida. Al electorado y se apela ¿Quién para intimida? eso ¿Quién? el gobierno. Ah. Señalaba intimida al electorado. Ajá. Y para eso eh, aplica amenazas y miedo y todo esto eh, manipula con las eh, misiones también señalaba que el proceso, eh, electo, el proceso revolucionario se ha agotado y que el dinero del petróleo se regala a otros países a pesar de las necesidades del país si me permite una segunda pregunta también quería hacer... Vale, por qué estamos tan lejos nosotros porque aquí me pararon a mí aquí ah cuidado ahí ajá Aquí estamos como mejor, poco más inclinados. Sería por eso que pusieron el micrófono allá. Ajá. ¿Y entonces? Ajá. Otra pregunta. Otra pregunta. A ver. El Departamento de Estado ha manifestado que, se ha, no, o sea, que el gobierno venezolano no ha permitido acceso consular en el caso del detenido, del estadounidense detenido. Ok. Gracias por tu pregunta. Esta última pregunta, que es una cosa mucho más seria que la primera, ¿No? me acaba de informar el canciller, veníamos hablando de una solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, ¿no?, para tener acceso al detenido, y por supuesto lo hemos autorizado, o Está sea, también Tarek, el Aysame, ya hicieron el... hoy lo solicitan y mañana van a tener un, un contacto con el detenido, ¿Eh? repito, repito sobre todo para los voceros de la burguesía que tratan siempre de bueno, de minimizar de banalizar cualquier información seria como esta ¿eh? una persona que entró por allá por el Táchira, ¿no? viniendo de Colombia, de manera ilegal, pretendió entrar al país ¿eh? no sabemos todavía con qué intención está detenido, está siendo interrogado pasaporte con bueno evidencias de ingreso y egreso a varios países como Afganistán, Irak, Irak Jordania. Jordania él mismo dijo que era un ex marin, ¿no? un miembro de la marina de Estados Unidos que había servido en la marina bueno nosotros vamos por supuesto a contribuir con el gobierno de Estados Unidos, y ojalá que ellos contribuyan con nosotros. Eh, la señal que hemos recibido, me dice Nicolás, es positiva. Lo, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos a través de su eh, embajada, departamento de Estado, es que ellos quieren colaborar, pues, y que les permitamos conversar con este caballero. Esperemos, lo mismo pasa con el gobierno de Colombia, que tenemos unas buenas relaciones, y hemos enviado los datos y ya nos hicieron un primer reporte y siguen investigando en Colombia. En cuanto a la primera de tus preguntas, nosotros ya, ya el país está acostumbrado, los venezolanos y venezolanas, estamos acostumbrados ya a que la burguesía a través de sus voceros, la gran burguesía, el candidato a Deco Copellano, el candidato de la gran burguesía, de los ricachones, candidato del pasado, de la prehistoria, candidato de la prehistoria, candidato del capitalismo, el candidato del imperio yanqui, candidato retrógrado. Dice cualquier cantidad de cosas, pues. algunas que sirven para eh, la risa el humor, no ve que él anda haciendo como una especie de turismo político. Hola, ese es tu micrófono. Fíjate, una especie de turismo político. Yo recuerdo lo que anda haciendo el candidato burgués, Nicolás, dice Nicolás y Elía, venga, eh, bueno, nosotros lo hemos hecho hace años, y hemos recorrido este nuestro querido país, de cabo a rabo, ¿ves? Y entonces uno conoce, uno vino aprendiendo, hay una canción que dice así, Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa, si te comes la zapuara no te comas la cabeza. ¿Tú has oído esa canción? No, no, ¿No puede ser, ¿de dónde eres tú, chico? De ah, de chileno, que va a oír esa canción. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Uno, años. Tienes que ir por allá a comer zapuara. Bueno, la zapuara ese es un pescado muy, muy nuestro. Ahora, el candidato burgués, como él está es haciendo, él está haciendo como turismo, es una especie de turismo político, y le dicen, mira, esto se llama no sé qué, la otra vez dijo por allá, estaba en Chivacoa, querido pueblo Chivacoa, en el Estado Yaracuy, dijo Coquibacoa. Coquibacoa, él no sabe. Está como los muchachos que van, a lo mejor no estudian matemática todo el año y entonces tienen examen mañana y quieren aprenderse todo en una noche a ver si pasan el examen una cosa así entonces por allá en vez de decir sapoara igual que por allá en Yaracuy aquí estamos en Coquibacoa. Coquivacoa no es Chivacoa es Chivacoa pero es como que no llovía y siguió diciendo Coquivacoa ¿Eh? y ahora es un, un pez grande grande del orinoco, la zapuara, entonces como que dijo fue pues, suapara, no fue, pues? si te comes la suapara, no te comas la cabeza, ¿no? alguien le dijo, pues? pobrecito, le está haciendo un esfuerzo, <ríe> pero no da para más, pues, <ríe> no da para más, entonces ya nos acostumbramos a cualquier cosa, pues. cualquier cosa, cualquier cosa que él diga, eh, bueno, no, no debe asombrar a nadie ya a estas alturas, entonces, tú me estás diciendo que él dijo que el gobierno estaba amedrentando, ¿no? Algo así, ¿no? Intimida Intimidando. Que ¿Eh? intimidaba electoralmente y apelaba a la, Pero, al miedo qué? a las amenazas al utilizando miedo. Las, las misiones. Ah, ah. Ajá porque es que a, a esa idea que él lanza, a veces hay que darle tres y cuatro vueltas para ver si uno agarra algo algo de, de, de, algo de lógica, ¿no? Algo, ya entiendo, entiendo. Seguramente se está refiriendo a algo que es absolutamente cierto. Seguramente su comando de campaña, ¿no?, le dijo que dijera eso. Porque eso sí, él anda con cierto nivel de disciplina jugando según un libreto, pues. Un libreto que le hace un comando, un marketing. Y él anda tratando de seguir esa, ese, esas líneas que le dicta eh, su comando de campaña, sus analistas, sus asesores, etc. Bueno, hace poco no dijo que él tenía ya evidencia de que, de que, que está por encima en las encuestas. Pero no presenta ni una sola encuesta, ni una. Pero él dice que está encima de la encuesta. Y va creciendo, además. Bien. Entonces, yo lo que he estado diciendo, milagro, eh, analizando una realidad. No estoy ni siquiera especulando, hablando de hipótesis solamente. ¿no? Sino de hechos que ya ocurrieron en el Estado Miranda en el estado Táchira en el estado Zulia sobre todo allí en Carabobo desde el momento en que asumieron estos gobernadores de la derecha entre ellos el candidato de la alta burguesía las misiones si quieres tú anda a hacer una investigación en Miranda pues el que quiera y en Táchira, yo por ejemplo en Táchira, estaba eh, comentando sobre el tema de la vivienda. La vivienda. como eh, el gobernador aliado del, y del mismo grupo, pues, burgués, en este caso un copellano, eliminó un sistema que habíamos creado entre el gobernador Blanco Lacruz la Cruz y mi persona, bueno, trabajando coordinadamente. Unos créditos para vivienda. Son como, antes de que naciera la, misión, la gran misión vivienda, ahora está estructurada en una dimensión mucho mayor. Aquellos fueron programas iniciales. Unos créditos donde la gente recibía los más necesitados 40.000 bolívares. Cero intereses. Y pagaban menos de la mitad. Tenían un subsidio de 21.000 bolívares. Bueno, ¿qué hizo el gobernador allá? Eliminó el subsidio eliminó el interés cero le puso 15 y la gente que pagaba antes mil bolívares ahora paga les exigen pagar 300.000 300 300 bolívares en vez de 100 300 mensual y ahora están echando a la gente de su casa Aquí en Miranda, aquí en Miranda. La Misión Barrio Adentro. ¿Cuánto cuando estaba Dios dado cabello de gobernador? De la gobernación de Miranda apoyaba a la misión Barrio Adentro. Por ejemplo, te voy a decir cómo. Uno de los tantos apoyos que daba. Alojamiento a los médicos cubanos, pues. Alimentación a los médicos cubanos. El gobernador, hoy candidato burgués, ¿qué pasó? ¿Eh? Que te veo ahí. Eh, le quitó todo eso de apoyo a la misión Barrio Adentro. Las ambulancias se las quitó. Ahora, que yo esté reflexionando al respecto de eso y agregando argumentos. Ah, entonces ahora ellos dicen que yo estoy intimidando. Ellos son los intimidadores. Es la burguesía, si a alguien debe tenerle miedo a este pueblo, es a la gran burguesía y a la sola posibilidad de que vuelvan a tomar el gobierno. Bueno, ¿y qué pasó aquí el 12 de abril, aquí mismo? Aquí estamos en el escenario de los hechos, persecuciones. El propio candidato burgués era alcalde y salió al frente de la policía ¿eh? a perseguir ciudadanos, eh, ministros, embajadas, etc. Sí, es, es, eso es para recordarlo y mucha gente debe sentir temor de un señor de esa calaña. ¿Verdad? Las misiones, cuando yo digo que las misiones las eliminaría la burguesía No estoy inventando nada ¿Quién puede pensar que la burguesía que está detrás del candidato? El candidato es solo un instrumento, ¿sabes, milagro? Detrás de él está las viejas las viejas cúpulas adecas que sobrevivieron, ¿no? Sobrevivieron a todo ese tiempo de Betancourt, Leoni Carlos Andrés Pérez, Lucín, Carlos Andrés Pérez, ahí están algunos, algunos rostros de, de entonces y otros nuevos. La élite copellana que sobrevivió al tiempo Rafael Caldera y etcétera, y al tigre, el llamado tigre, ahí está. Y detrás de esa élite política de copellana y sus derivados, de la extrema derecha, está de Cámara. Esta fe de cámara, la gran burguesía, están muchos banqueros, algunos que siguen haciendo vida en Venezuela, pero sobre todo los que se fueron y se llevaron de aquí miles de millones de dólares, milagro, y allá están en Estados Unidos, ahora acusándome a mí de que los estoy persiguiendo, en vez de darle la cara aquí a, su, a los que fueron sus ahorristas, hemos tenido nosotros que pagar los ahorros de miles y miles de familias que perdieron, habían perdido sus ahorros, se los llevaron. Ah, eso, eso, son los que apoyan, y más allá, la extrema derecha norteamericana. ¿Qué pasó? Ah, ah la cámara. <ríe> Pero no hay más espacio aquí, ¿por qué no te pones para este lado? No, no importa. Ah, que esa es tu cámara, ¿no? No, no, no. Tú eres de Televen. ¿Y tú? de Televisión. Bueno, entonces, yo estoy desarrollando mis reflexiones. ¿Quién intimida a quién? El que dice la verdad Con la verdad ni ofendo ni temo ¿Tú crees que esa gran burguesía Que está detrás del candidato burgués Sostendría La gran misión vivienda Venezuela? Cuando nosotros estamos haciendo Por aquí se ven algunos edificios Por allá hay otros Estuve leyendo por cierto Un artículo muy muy hermoso Hermoso De un, un intelectual de mucho respeto, muy respetado pues, brasileño, estuvo hace poco por aquí y vio y caminó Teotonio dos Santos, él dice que desde su habitación en el Alba vio unos edificios, allá los que estamos construyendo aquí mismo, eh, frente al centro Simón Bolívar, eso es para bueno, lo, lo, las personas que están en los refugios todavía y bueno y los que están por allá arriba en la barranca, ¿ves? Ahora un apartamento de eso en el corazón de Caracas, ¿cuánto crees tú que te lo venderían, Milagro? ¿Tú tienes apartamento? Tengo apartamento. Ok, me, me alegro mucho que tengas tu apartamento. Ahora, ¿cuánto crees tú que ahí en Bellas Artes vendan un apartamento de 60 metros cuadrados? No menos de un millón de bolívares. No menos de un millón, ¿cuánto crees tú? Millón y pico. Ahora, ¿tú sabes cuánto cuesta hacer un apartamento ahí? No está farruco ahí, pero yo tengo todos los informes cerca de entre 300 y 400 mil bolívares es el costo el costo de construirlo la burguesía si todo eso fuera privado los bancos privados, las constructoras privadas todo privatizado te cobran un millón y medio de bolívares comadre y te piden una inicial de por lo menos 400 mil bolos muchos profesionales de clase media periodistas militares yo era mayor aquí y todavía no tenía casa. No tenía, ¿cómo? ¿Cómo? Y eso de estoy hablando del año 88. Eso se vino agravando después en los 90. ¿No? Entonces, imagínate todo el sistema que estamos aplicando. Hacemos el apartamento. Hicimos una ley. Y si tú ganas me menos de salario mínimo... ¿Cómo es que te llamas tú, compadre? Aldo. Aldo. Si tu ingreso fuera menor de salario mínimo... Y esto... Todavía es válido en un número de venezolanos que todavía está desempleado, porque el desempleo aquí era eh, el oficialmente reconocido era como de 16, ¿Mm? era muy alto. En Europa está pasando el 20, como tú sabes. Hoy estamos por 7, pero todavía 7 son, bueno, millón y pico de personas, 7%. Entonces todavía hay personas en situación de pobreza y pobreza crítica aquí, si es que era más del 20%, casi, casi 25 de cada 100 personas Cuando llegamos aquí nosotros, a este manguito Estaban en situación de pobreza extrema, Aldo Extrema Y más del 60, pobreza general Por eso fue que explotó Caracas, explotó Venezuela Mientras la gran burguesía, Miami, está barato, de Amedó. Vamos para Miami, New York, Washington, Europe Aviones privados, yates, apartamentos en la playa, lujos esto era una casa de fiesta, champaña, whisky, fiesta. Yo participé de, mirando por ahí, estaba infiltrado, pues. Ya era oficial revolucionario, pero estaba aquí, caminaba por aquí, pasaba por el... Y miraba, los viernes aquí era bonche, si tú querías bonchar, no, los viernes para acá. Hasta la madrugada. Negocios. La burguesía era dueña de esto, pues. PDVSA, la manejaban ellos a su antojo. ¿Qué pasó? Te fuiste? Ah, no. ¿Ah? Te estoy intimidando, ¿no, verdad? Ah, no, no, a ser que yo te está intimidando Ahora, entonces fíjate Un apartamento que cuesta el costo de producción 300 o 350 mil bolos Te lo venden en millón y pico Ahora nosotros, si alguien está por debajo del salario mínimo Está desempleado, está en la... No le cobramos nada. Eso está en la ley. De la gran misión vivienda Venezuela. Nada. Ah, bueno, hasta que tú eh, tengas un ingreso, porque no vas a permanecer todo el tiempo así en esa situación. ¿No? No, te ayudamos incluso a capacitación y trabajo, la gran misión saber y trabajo, etc. Ahora, si tú estás... Molina está por ahí. Si tú estás entre uno y no está Molina Molina repíteme la escala por favor entre un salario mínimo y, y cuatro, y cuatro salarios salario. mire, óyeme oye, ¿cómo estás tú? tú eres la de Noticia 24 ¿no? <ríe> que estabas en la caravana no te, no te chalequearon por eso yo me preocupo que tú estabas al lado mío mira, la van a chalequear ahora ajá, entonces fíjate no te votaron por lo menos <ríe> fíjate, entonces mira Cuatro salarios mínimos hoy en Venezuela. Mira, Aldo, el salario mínimo en Chile cuánto estará ahorita? En dólares. 300 dólares. Ajá, más o menos. Aquí está cerca de 500. Cerca de 500. ¿ven? Incluyendo todo, lo, salario integral. Ahora, es uno de los más altos del continente. Fíjate. salario mínimo ahorita sube en septiembre 15% más y pasa de 2.000 bolívares, ¿verdad? 2.040 bolívares. Ajá. Entre cuatro son cinco, cerca de 500. Cerca de 500 dólares. Sin el ticket alimentación. Es un ingreso adicional y otros beneficios. Déjalo así peladito, por el salario peladito. Cerca de 500 dólares. Multiplica por 4. 2.000 dólares. 2.000 bolívares por cuatro son 8.000. ¿Cuánto tú ganas? No, me digas, perdón, no me digas. Pero tú llegas a 8.000. A lo mejor no llegas a 8.000. 8.000 bolívares mensual son cuatro salarios mínimos. Entre 1 y 4, si tú vas a comprar una vivienda, ¿en cuánto te subsidiamos? Entre el 80% y el 2,58%. O sea, un salario mínimo de ingreso mensual familiar, 80% de subsidio. Mm -hmm. Y va disminuyendo proporcionalmente... No, pero yo te preguntaba era la, las bandas. Entre 1... Entre, ¿Entre un salario uh -huh. y cuatro salarios mínimos? No, no, no, no, esa no es la pregunta mía, perdón, uh -huh. no, no la hice bien. La banda, y eh, pues la voy a aprender memoria, me la voy a aprender memoria. Es decir, es, hay un porcentaje de subsidio de 80% que Correcto. corresponde a un salario mínimo. Correcto. Esa es la banda inferior. Correcto, el límite. De ese, de, de, ese, de ese nivel de subsidio. ¿Cuál es la banda superior de ese nivel de 80? Lo... ¿O es lineal? O es lineal, es proporcional al ingreso. Un salario, ¿Un salario mínimo. Sí, o sea que es proporcional al ingreso. Uh -huh. Bueno, un salario mínimo, 80%. Dos salarios mínimos. Dos salarios mínimos es 54%. 54%. <risa> dos es decir, insisto, y esto va para la clase media, sobre todo. Porque la clase media es la que está por ahí, entre dos y cuatro salarios mínimos. ¿Eh? Un profesional que gana a lo mejor... 5.000 bolívares, dos salarios mínimos Poco más, ¿no? Si tú ganas dos salarios mínimos 4.500 bolívares mensual El subsidio es de la mitad 50% Correcto. Si tú ganas cuatro salarios mínimos 2.58% Ya es chiquitico, ¿ves? Porque ya ese ingreso es superior o sea, son, Estamos hablando de, de Bueno, ¿qué? 2 eh, por cuatro, mil bolívares al mes Y ese es un salario superior ¿Verdad? Y el otro 20% el, el, tres salarios mínimos tres salarios mínimos 28% 28% ese es el subsidio ahora tú crees milagro tú que me hiciste la pregunta que en un gobierno burgués eso se va a sostener es que no no es imposible es como que tú le pidas oye no, bueno no le puedes pedir como dijo aquel filósofo peras al horno ¿Eh? Es su naturaleza. La naturaleza burguesa, capitalista, es la ganancia. Es la ganancia, ¿ves? Y en este caso, ganancia financiera, económica. Y en este caso no hay ganancia. Todo lo contrario, económica, pues, la ganancia es social, ¿ves? Ah, eso es el socialismo. ¿Tú sabes aquella anécdota de, de un que era...? un sapo y un alacrán que venía un incendio y estaban en la orilla de un río el sapo y el alacrán y el sapo sabe nadar y, uh, el alacrán no y venía la candela entonces el alacrán le dice al sapo sapo, sálvame, pásame para el otro lado y el sapo le dice no, porque tú me vas a picar y me voy a morir envenenado el alacrán le llora no chico, cómo yo te voy a picar si me vas a salvar la vida Móntame. por fin el sapo generoso Está bien, mon, no me vayas a picar. No, chico, ¿cómo se te ocurre? Y pasa el sapo, barra ra, y llegó al otro. Cuando estaba llegando a la orillita, que ya estaban sobre, ra lo picó el alacrán. Y el sapo se le dice, ¿te das cuenta, alacrán? ¿Por qué me picaste? Te salvé la vida. Y el alacrán le dice, perdóname, sapo, es mi naturaleza. ¿Cómo hacía yo para no picarte? Así es el capitalismo, es su naturaleza. Ahora, ¿eso es intimidar? No, eso es razonar. Eso es decirle a un pueblo la verdad. Lo que pasa es que el candidato burgués está tratando de esconder al alacrán. ¿Ve? ¿Tú crees que la burguesía gobernando Venezuela sostendría la misión mercal? Donde estamos vendiendo alimentos de calidad hasta con 80% de subsidio desde carne de res, pescado, arroz, harina, de todo no, porque no les conviene esa es una competencia más bien para ellos mira cómo está el gran abasto, no has ido allá vayan por allá a ver, el gran abasto de la plaza Venezuela hoy me estaba diciendo el ministro, no está por ahí que bueno que ya unos, casi 100 mil personas han ido, no, ¿No fue, cuántas fue que dijo 16 mil, perdón por día, por día abarrotado Ah, vamos a seguir inaugurando. ¿Tú crees que un gobierno burgués va a mantener eso? No. Lo irían eliminando todos. Ah, para... En, en su por hay un libro. Escalona, búscame el libro allá. Un libro del programa burgués que me regalaron por ahí. Para recomendar. Porque no lo he mostrado al, al país. Es un buen libro. Que analiza el programa de la llamada MUT. Que es el programa burgués, pues solo que el candidato no se lo sabe, o si se lo sabe, será unas partecita, y él no sabe tampoco explicarlo, y además no quiere tampoco, ellos no quieren, ellos lo tienen por ahí escondido, pero ellos presentaron un programa, que es muy parecido a aquel programa de gobierno del consenso país, Nicolás, ¿te acuerdas? Poco antes del golpe, ellos presentaron un programa, ¿sí? que hasta algún sector de la iglesia católica participó, Consenso país, casi igual el mismo programa. Privatización, la llamada descentralización, que es prácticamente la eliminación del Estado Nacional. Es esto habría que cerrarlo, pues. ¿Para qué un gobierno nacional? ¿Para qué? No, es el partir el país en, en, en 24 republiquitas, pues. ¿Ve? Sus políticas... ...que rigen y deben regir el desarrollo del país en lo político, lo económico, lo social, etc. Entonces eso no es intimidación. Estoy eh, elaborando mi discurso. ¿Y qué quieren? Entonces ahora que no diga nada. <ríe> Expliquen su programa de verdad. No anden mintiéndole tanto al país. Hace poco dijo el burgués... ...que Chávez estaba acabando con las misiones. Pues casi lo mismo que dijeron aquí... ...bueno aquí no, en Venezuela a través de los medios de comunicación privados, que prácticamente decían que yo, yo, este que está aquí, tumbó a Carmona. El presidente Carmona, pues, fue derrocado por Chávez. ¿Te das cuenta? Casi todos los medios, ahí donde tú trabajas, y ahí donde tú trabajas también. O es sea, historia reciente. Es historia reciente. Que hayan rectificado a alguno que otro dueño de medios, hace otra cosa. Y ojalá la rectificación sea para siempre y no se vayan a prestar Benevisión, Televen, y el otro, a otro golpe aquí, o a tratar de desestabilizar al país, porque la respuesta sería, ¡ay, comadre! ¿La tengo lista la respuesta? Sí, se sí, atreven. Si tú hablas con alguien allá, dile, mire, por favor, piénsenlo bien, allá en Benevisión, ¿no? ¿Eh? Este es el libro, mira, lo recomiendo. El programa de la MUT. MIGUS o MIGUS ¿no? prólogo del gordo Federico Ruiz un amigo mío de la infancia Federico Ruiz Tirado aquí hay un buen análisis del programa de la MUD basado según su análisis en algunos elementos estratégicos centrales uno privatización privatizar todo dos descentralización acabar con el Estado Nacional debilitar la patria, debilitar al país son dos elementos centrales y lo otro la autonomía PDVSA por ejemplo bueno y el candidato lo dijo de las pocas cosas que, que, que uno le ha oído por ahí no, nosotros garantizaríamos yo garantizaré la autonomía y la independencia operacional, gerencial y administrativa de petróleos de Venezuela nada más ni nada menos bueno, eso es el plan viejo esa es la PDVSA vieja por eso es que yo digo él es lo viejo es la prehistoria Nosotros somos lo nuevo Y eso no tiene que ver con la edad Yo cumplí 58 Él dice que es un muchacho Que cumplió no sé cuánto Bueno, este viejito que está aquí Nocao le voy a dar Y el nocao que vale mucho más Que el nocao físico El nocao moral Nocao moral Ese candidato Tú vas a ver cómo va a quedar Después del, del día ...del día D... De, ...de la batalla de Carabobo... ¿Eh? ...entonces eso es lo que yo te puedo decir... ...ante esa... Ese, ...ese nuevo intento de manipular... ...de que ahora yo estoy intimidando... ...tratando de meter miedo... ...ah, ¿sabes por qué lo dicen? ...porque les duele la verdad... ...la verdad duele... ...y yo seguiré diciéndolo... ...hablándole al pueblo y respondiendo al pueblo... ...de una batalla... Ellos y su interés, ¿cuál es su interés? Su estrategia más bien. La estrategia burguesa de su comando de campaña es falsificar al candidato. Falsificar su propuesta. Fíjate que tú ves algún adeco, casi no se ven los adecos en la campaña. Se ve el candidato adeco. Los copellanos, ¿dónde andan? Pero es el candidato copellano. ¿Sí? Están tratando de, de disfrazarlo Y de disfrazar su propuesta Yo lo dije, comenzando la campaña Una de mis tareas fundamentales será Impedir que se disfracen ¿eh? Quitar las máscaras, si es que logran ponérselas A través de la reflexión Y los argumentos, eso es más Es la batalla de las ideas Es la batalla de las ideas Y yo seguiré argumentando Y demoliendo sus mentiras Demoliendo sus mentiras los empleados públicos. He aquí un grupo de ellos. ¿Tú sabes cuántos quedaban? Hace... 13 años. Un millón... Por ahí estoy redondeando cifras. Un millón trescientos mil. Y yo recuerdo los planes. Que vamos a sacar 500 mil empleados públicos porque sobran. Están de más. Y no sé qué más. La reducción del Estado. Eso implica votar gente. Reducir el Estado es, entre otras cosas, votar gente nada más que la privatizaron y de 15 mil trabajadores votaron Nicolás, era, votaron como a 8 mil mucho más de la mitad no, quedaron 4 mil y los demás pasaron al sector privado tercerizado, ahora los estamos incorporando esclavo ni salario mínimo ni seguridad social, no podían ni siquiera comer en los comedores de la industria cuando estaba privatizada, ah, ni agua fría, tenían que llevar agua, imagínate tú en una siderúrgica, eh, ni los autobuses de la industria. Claro, entonces se llevaban los dueños eh, no sé cuántos millones de dólares de ganancia. Ahora nosotros estamos eh, incorporando, yo oh, anoche firmé, así le digo a los trabajadores tercerizados que aún quedan en SIDOR, que he aprobado en la cuenta que me presentó el ministro. Menéndez, el vicepresidente Elías Agua, se van a incorporar en los próximos días cerca de 500. Hemos incorporado más de 11.000. Eh, perdón, 6.000, la totalidad. La totalidad está por encima de 11.000 con los que quedaban. Ah, esos ahora son trabajadores públicos, ¿ve? Antes estaban, eran privatizados, es decir, explotados. Explotados. De 1.300.000 empleados públicos que había, ¿eh? hoy estamos en 2.400.000. Y eso va a seguir subiendo, nada más que hoy aprobé para el Hospital Pérez de León, el nuevo, eh, la creación de 600 nuevos cargos. Esos son 600 nuevos cargos, pues médicos, enfermeras, técnicos, el que barre, el cocinero, la cocinera, trabajadores del Estado. ¿eh? que no ganan menos de salario mínimo, más cesta de alimentación, ticket de alimentación, más seguridad social, etc. Eso solo es posible en un gobierno socialista. El capitalismo echa a la gente para la calle, les desconoce prestaciones, eh, ahí está, bueno, ahí está Europa, por ejemplo, ahí está Europa. Y ese es el modelo que defiende la burguesía, el modelo capitalista. Ahora, que yo lo diga así, lo esté eh, eh, reflexionando, argumentando ante mi pueblo, ante nuestro pueblo. ¿Es eso intimidar? No, estoy diciendo la verdad, ellos eliminarían todo eso. Bueno, no lo dicen ellos mismos que van a devolverle a PDVSA su autonomía para que la empresa sea solo una empresa de negocios. Así dijeron, Rafael, ¿verdad? Ahí está el ministro. Bueno, además el, el candidato de la burguesía le hizo un honor, lo condecoró, medalla de oro a Rafael, dijo que lo votaría a Rafael. Un empleado público menos que lo echaría, ¿eh? Sí, la autonomía. Aquí está, aquí está. Ellos proponen, la MUD, la burguesía, crear, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Vivienda, otra vez. De ahí venimos nosotros. Era un ente privatizado. Y es lo que ellos proponen, otra vez. Crear un, un conjunto de llamados Consejos Nacionales de Salud, con participación privada. ¿Eh? Y por tanto quitarle, a, bueno, había que eliminar al el Consejo de Ministros, pues. ¿Para qué? ¿Para qué ministro? ¿Para qué presidente? <ríe> no, nada. demande fe de cámara. demande fe de cámara. ¿sí? Eso sería el Consejo de Ministros. Fe de cámara. ¿sí? ¿Cómo manejaron al Banco Central? Al Banco Central dicen, hay que despolitizarlo. Ellos usan mucho esa palabra, fíjate. Eso los retrata clarito de lo que son. Despolitizar. Este país se vino repolitizando. Ellos niegan la política, niegan al Estado, es lo privado, es el mercado lo que ellos defienden. En la medida que siga hablando el candidato burgués, me va a dar más argumentos para yo seguir demoliendo su propuesta. demoliéndolo, Pero con argumentos. ¿Con argumentos? Con verdades. ¿Pedevesa con autonomía? Mira, yo una vez andaba por Europa pariendo, andábamos pariendo Jordani, tratando de conseguir 500 millones de dólares de préstamo. Nadie nos prestaba. No, Chávez, no, cuidado. Los bancos y eso, internacional. Sí, el riesgo país, no sé cuántas cosa. Y entonces me enteré, me dijo un, un caballero allá en Londres, me dijo, mire, presidente, pero usted está, usted está solicitando esto, pero es que aquí vino alguien de PDVSA y ya le aprobamos 3 mil millones de dólares. PDVSA, era un gobierno dentro del gobierno, era un Estado dentro del Estado. Ellos hacían sus cuentas y al final de año no había ni dividendos, milagro, ni dividendos, se repartían los dividendos. Regalaban el petróleo, 7 dólares el barril, 7 dólares, cuando el costo de producción era como de 5. La faja el Orinoco la entregaron. Pagaban 1% de regalía a las transnacionales. Cuando Gómez pagaban 3%. Fíjate ahora, con la burguesía gobernando aquí, pagaban 1%. Nosotros eh, recuperamos la independencia y la soberanía. Y PDVSA hoy es un instrumento del desarrollo del plan político. ¿Cómo tú vas a despolitizar a PDVSA? Del plan político, <ríe> del desarrollo nacional. Y entonces tú ves a Rafael, que es vicepresidente territorial, hoy lo llamé y le dije, Rafael, con toda la musculatura de PDVSA, los técnicos, ayúdame a Hitcher, Ministro del Ambiente, para acelerar lo del lago de Valencia, que sigue levantando su nivel con las lluvias, sobre todo, inundando barrios. PDVSA, ahí tiene Rafael Ramírez, la misión Rivas, se la di hace varios años. PDVSA tiene, además de eso, la gran misión Vivienda Venezuela, Creamos Pedeval, creamos PDV Industria. PDVSA ha creado industria. ¿Cuántas tiene industria PDVSA, Rafael? Cuatro fábricas de tubo, fábrica de válvulas, fábrica de taladro. PDVSA asumió de nuevo la petroquímica, porque la habían separado y la tenían lista para privatizarla, para regalarla pues. Entonces, ah, esto que yo estoy diciendo es eh, intimidar a quién. Estoy diciendo la verdad. Allá ellos que pretenden enmascararse. Es mi respuesta. Bastante extensa para ti. Me pareció. ¿Eh? Muchas gracias, Milagro. Presidente, buenas noches. Ah, le toca al chileno. ¿De Santiago eres tú? De Santiago, sí. Ajá. Eh, ¿Qué el, pasó? Con la cámara. Ah, bueno, no importa, dale. Bueno, mire, eh, para redondear los temas que usted ha tomado, Alberto Rodríguez, la agencia F. Eh, Si es posible que usted nos dé algún dato, si es que existe, si es que hay algún vínculo con lo que dijo el presidente, el expresidente Uribe, que no tuvo tiempo para atacar Venezuela durante su mandato. Si es que hay algún vínculo, pues usted tiene información o, o cree que así es, con, con este mercenario estadounidense. Y si esto hay posibilidad de empatarlo con, con la oposición venezolana. Y, y una segunda cosa, lo vemos bastante repuesto, a lo mejor usted tiene previsto retomar esas reuniones trimestrales con sus colegas de Brasil, de, de Argentina, eh, ir, ir allá o ellos venir para acá eh, o, o algún otro, otro viaje. Bueno, gracias Aldo por tu pregunta. <coughs> mm... Fíjate que en cuanto a la primera, oye, tengo que mirarte a ti porque te estoy respondiendo. En cuanto a la primera, yo suelo no responder las agresiones del expresidente colombiano. Porque nosotros sabemos quién es. Colombia ahora está sabiendo quién es. Los que estaban, a lo mejor la mayoría, ¿no? Pudiera haber había, habido gente confundida. Y bueno, y el mundo, pues. ...sabemos de sus arremetidas contra el presidente Santos... ...por ejemplo... ¿No? ...le hemos visto... ...amenazando de que va a hacer campaña... ...contra Chávez en la frontera... ...con Venezuela... ...así que yo... ...yo tomé como que... ...la decisión de no responderle... ...de no responderle... ...ahora... ...como es que dice el dicho... ...Cilia... ...muy de los abogados... ...a confesión de prueba. Perdón, a confesión de parte Relevo de prueba Él está confesándose pues. Yo recuerdo todo lo que decían eh, Los voceros del gobierno de Colombia eh, En aquel entonces Mira, te voy a decir algo Antes de La agresión contra Ecuador Nicolás, mi canciller Por supuesto, por instrucciones mías Denunció en una reunión internacional de cancilleres, la, los planes del gobierno de Colombia de agredir militarmente a Venezuela, antes de la agresión al Ecuador. Bueno, esa fue la razón por la que yo recuerdo el día que me llamó Rafael Correa, ¿eh? indignado, primer, primero Rafael estaba, estaba preocupado porque me llama temprano, un sábado en la mañana y me dice, mira que me llamó el presidente Colombia, y eh, dice que un encuentro en la frontera, bueno, el presidente de Colombia le mintió al presidente ecuatoriano, descaradamente. Luego el presidente eh, Correa, una vez que sus helicópteros y su gente llega al sitio, y descubren el, la verdad. Bombardearon, mataron, dejaron heridas, dejaron heridos, incursionaron, se llevaron cadáveres, eh, invadieron el Ecuador, pues violaron eh, la soberanía ecuatoriana. Inmediatamente yo ordené movilizar 10 batallones a la frontera Porque la información que teníamos era precisamente y de muy buena fuente Nosotros tenemos amigos hasta en las fuerzas militares de Colombia para que tú sepas Amigos ¿Eh? Amigos en las fuerzas militares de Colombia también tenemos Y en Colombia todas pues planes para agredir a Venezuela y buscar una provocación y buscar una escalada entonces, bueno, ya, hasta ahí te lo dejo a confesión de parte, relevo de prueba ellos negaron siempre eso, ahí está, él mismo lo está diciendo ¿qué hora es, Nicolás? te voy a decir esto no le faltó tiempo le faltaron cojones una no es que le faltó tiempo, ¿Sí? le faltaron cojones al caballero. Y además, además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra, pero no se atrevió, bastante tiempo tuvo bastante tiempo tuvo por eso fue que en México la última vez que yo lo vi como presidente ocurrió lo que ocurrió ocurrió lo que ocurrió un manipulador un mentiroso pero compulsivo lo mandé largo al cipote ¿Ve? ahora está él él mismo descubriéndose pues él mismo descubriéndose nosotros afortunadamente hemos logrado Reconstruir las relaciones con Colombia Con el nuevo gobierno del presidente Santos Y tengo mucha fe Y el mismo presidente lo dijo aquí en Miraflores Que no nos descarrilen Y uno de los que anda más agitado Y buscando la manera de descarrilar Las relaciones entre Venezuela y Colombia Es precisamente el expresidente colombiano Ni lo ha logrado Y estoy seguro que no lo va a lograr Estamos resueltos A mantener unas buenas relaciones Con la hermana República de Colombia bueno, esa es la, la pregunta tuya, había otra Lo de las reuniones eh, No sé todavía En este momento Porque además nosotros ahora somos Mercosur Y en Mercosur hay reuniones cada seis meses De presidente Y eso es así religioso Así que al menos cada seis meses yo estaré con Cristina Con Dilma Con el Pepe Y bueno, cuando eh, Paraguay retorne a la democracia Con, con Néstor Y luego con Cristina bueno, fue un momento ¿no? donde se requería mucha aceleración. ¿eh? En este momento eh, quizás no es necesario, y sobre todo ahora que estamos ya eh, como miembros plenos de Mercosur. Muchas gracias, Aldo. Presidente, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu papá? Muy bien, gracias. Sí, sí el sí. otro día estaba yo recordando porque conseguí el uniforme del batallón briseño de béisbol cuando él era capitán y era nuestro manager. Y yo era teniente del Bravos de Apure, pero él fue a hablar con Richard Salazar. Recuerdo clarito, porque yo los vi hablando en el patio. Yo no conocía al entonces capitán López García Enio, ¿no? Erickson. Ed sí. Entonces los vi en el patio hablando a los dos. Al capitán y al mayor Richard, que era mi segundo comandante, y me manda a llamar a Richard, chao, ven acá. Y me dice, mira, tal, que te están pidiendo para que juegues pelota con el, el batallón briseño. Y pasamos una buena temporada con ese equipo de pelota en Maracay. Salúdamelo. Ajá. Entonces, ¿qué iba a preguntar? Sí, presidente. Usted hablaba del reconocimiento que ha hecho el Centro Carter al sistema electoral venezolano. Quisiera saber, ya el próximo jueves, además, el Consejo Nacional Electoral va a firmar el acuerdo con UNASUR para el acompañamiento electoral. ¿Cuál es la importancia histórica tanto para Venezuela como para UNASUR? De este Es la primera misión electoral de, de UNASUR, que sea aquí precisamente en Venezuela y los comicios del 7 de octubre. Por otro lado, usted anunciaba también la emisión de los bonos para pagar pasivos laborales. Quiero retomar, eh, quiero saber cuál es la lectura que usted hace del mensaje que envió el candidato de la oposición el pasado domingo y que están haciendo llegar además a través de correos electrónicos a los empleados públicos donde él dice que de llegar a la presidencia en su gobierno el salario no estaría por debajo de, del ingreso mínimo, del sueldo mínimo, que pagaría los pasivos laborales que tiene este gobierno y que además firmaría los contratos colectivos que según él, eh, su gobierno tiene congelados. ¿Cuál es la lectura? ¿Por Bien. qué enfocar este ataque ahora, okay. o este mensaje a los empleados públicos? Gracias, gracias. Mira, primero, el tema de Mercosur, el sistema electoral venezolano, las elecciones y bueno, la llamada así, comunidad internacional. Yo estaba leyendo las declaraciones de Jennifer, la doctora Jennifer McCoy, donde ella reitera lo que ya hasta el expresidente Carter había dicho hace varios años, que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados del mundo, y eso lo sabe el mundo, ¿eh? eso lo sabe el mundo. Solo aquí tenemos a una oposición que dice que habrá fraude, que el el árbitro no sirve, etc. ¿eh? Que el sistema no sirve, que las captahuellas son para no sé qué cosa, no sé cuántas cosas más, ¿sabes? Ahora, mmm, nos parece muy positivo, primero para la UNASUR, que ya nosotros no dependamos, porque éramos como los, ¿cómo diría un abogado? Éramos como los débiles jurídicos del mundo, ¿no? Que tenían que venir aquí observadores, a, a legitimar nuestros procesos internos. Ahora vienen a acompañarlo, ¿no? Acompañarlo, Pero somos nosotros los dueños de, de, de lo que estamos haciendo aquí, pues. ¿A quién ha visto observadores en Estados Unidos en las elecciones? O en Francia. Tuviste hace poco, hubo elecciones en Francia. Hay observadores en Francia. Entonces ellos se creen superiores, y aquí estamos nosotros los sudacas, los indios, ¿sabes? Entonces tienen que venir a observarnos y vienen con su mirada... Eh, muchos profesorales así por encima del hombro no, eso se acabó aquí, somos iguales ahora nosotros aceptamos que vengan ¿a qué? A acompañ un acompañamiento ¿Sí? pero bueno, en el marco de nuestra soberanía y nuestras leyes ¿no? ahora mmm, dentro de esa dinámica de lo nuevo de una nueva institucionalidad en Venezuela en el continente y por tanto en parte del mundo muy importante del mundo Nació UNASUR. Ahí está Ali Rodríguez Araque, andaba por Lima ayer, creo. Bueno, cumpliendo con sus funciones al frente de nuestra organización suramericana. Y me, Nicolás me informó antier, ¿no? que viene el canciller Roncayolo, el canciller peruano, dado que el Perú asumió después del golpe de Estado en Paraguay, como tú sabes, la, la presidencia protémpore de UNASUR. Entonces el canciller viene como canciller pro tempore ¿eh? a firmar, ¿no?, un documento, porque UNASUR se va a hacer presente aquí. Eso es muy importante porque estamos en casa, ¿ves? UNASUR creó una instancia electoral y está creando, así como el Consejo de Defensa de UNASUR, el Consejo Económico, el Consejo de Cancilleres, el Consejo de Vicepresidentes, el Consejo Económico, una especie, de, no de Consejo Electoral, ¿no?, es, ¿cómo se llama, Nicolás?, el, Ah, sí, Consejo Electoral entonces vienen a hacer acompañamiento, Eso es muy importante para nosotros sobre todo porque eh, fortalece UNASUR y ese es uno de los objetivos de alta estrategia de la revolución bolivariana y del proceso bolivariano y, y de todos nosotros en Sudamérica, fortalecer la UNASUR independientemente de la, de, del signo ideológico de los gobiernos de cada país, dentro de nuestra soberanía bueno, luego, así que le damos la bienvenida, ¿cuándo llega el canciller? La próxima semana, es muy importante, y lo que dijo la doctora Macoy es, también, ratifica pues. Ahora, yo, yo lo dije cuando fui a inscribir la candidatura, nunca antes en toda nuestra historia Venezuela tuvo un poder electoral como el que tiene y un sistema electoral como el que tenemos. Gracias, bueno, al desarrollo de la Constitución, del proyecto constitucional, pues. Hay que recordar, a lo mejor tú, muy joven, no conociste esa época, del Consejo Supremo Electoral. Ahí votaban los muertos por cientos de miles, acta mataboto, fraude, etcétera, cédula falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante esto, muy importante. Luego me preguntaba por algo de política interna, sobre el mensaje del comando burgués. Porque es el comando burgués? Te Repito, el candidato no es sino el instrumento de un comando burgués, un comando adeco adecocopellano de la alta burguesía. Tiene mucho dinero, medios de comunicación a la orden 24 horas al día, al día, eh, apoyo internacional de la derecha mundial, la derecha americana, Estados Unidos y otros países, ¿eh? gente de experiencia, bueno, tú no recuerdas, bueno, a lo mejor no, pero tú debes haber leído a, de alguien que fue presidente, fue inquilino aquí en este en esta casa, que se llamó Jaime Lucinchi. le hicieron una tremenda campaña, yo estaba aquí, yo llegué aquí a Miraflores, al Palacio Blanco, pues, en agosto del 88, era el último año de Lucinchi, comenzaba la campaña electoral de Carlos Andrés. Yo vi desde aquí el triunfo de Carlos Andrés Pérez. Y vine a la toma de posesión. Vino Fidel, me acuerdo. Vino Daniel. A los pocos meses me sacaron de aquí preso. Ese año, desde aquí vi el caracazo. El caracazo. Eran, eran acontecimientos que había que estar en primera fila, pues, ¿verdad? Y el movimiento bolivariano revolucionario Creciendo, creciendo Entonces Lucin, Lucinchi, el presidente más popular De la historia venezolana La sonrisa Algunos lo comparaban con la Mona Lisa La sonrisa de la Mona Lisa Una sonrisa enigmática Y era Era, era un tema de análisis La sonrisa del presidente Entre otras cosas Era un hombre que tenía problemas del alcohol Le pegaban los tragos yo lo vi, un día lo vi que lo sacaron de ahí, de la plaza de del, del Central. No se quería ir, como casi todos los borrachos cuando estamos, no se quieren ir. Lo sacaron, dos escoltas así, fornidos, y él iba pataleando así como buen borrachito. Pataleando en el aire, se lo llevaron en el voz No, no me quiero ir. Ahí lo vi con estos ojos. Ve, y el país empobreciéndose y la gente robando y robando y robando. Y no te acuerdas de lo que llamaron. Todos los medios de comunicación, de, de los grandes medios, pues, venezolanos, en conexión con los grandes medios internacionales, bueno, aquello fue con fanfarria y todo. El mejor refinanciamiento del mundo, firmado en Washington, de la deuda externa. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó realmente? Que la República, además tan empobrecida como estaba, asumió la deuda privada. La deuda que tenían la burguesía, fedecámara Cámara, y banqueros y todo, se echó encima la república, la deuda privada. Y entonces si tú ves lo, lo, lo, la historia económica de Venezuela, conseguirás que de un día para otro, la deuda externa venezolana casi se duplicó. Pero no fue porque llegó aquí un millón de dólares más, nada, no. La deuda de los privados que después nunca le pagaron al Estado, porque el acuerdo era ese, no. Yo pago en dólares, la república y tú me pagas a mí en bolívares, mentira no pagaron nunca y todavía estamos con, cargando con parte de esa deuda es cuando mandaba la burguesía aquí los presidentes eran unos figurines como es el candidato es un instrumento yo recuerdo cuando llegué aquí toda la campaña que me hicieron de la, la llamada luna de miel ¿Ve? Y recuerdo algún, algún dueño de medio, de al, el dueño de algún medio de comunicación venezolano que escribió Bueno, si Chávez es tan fiero, hay que domar a esa fiera Y ellos trataron de domarme, le pongo comillas por supuesto ¿Tú no te acuerdas un día después que se hizo Milagro? Por allá la vi ¿Tú no te acuerdas en los archivos de Benevisión debe estar? Una entrevista que me hicieron en Venevisión, un día después del triunfo nuestro, que yo hasta me cansé y le dije a, al dueño de ese canal, al señor Cisnero, que estaba sentado, y le dije, mira, ya está bueno, estoy cansado ya. Y el mismo locutor, aquel estrella que era de ese canal, donde tú trabajas, que salió diciendo el 12 de abril, buenos días, tenemos nuevo presidente, y tal, ¿no? Estaba entrevistándome. Y a mí de verdad que me daba hasta pena. La jaladera. Recuerdo que el caballero ese, buenos días, tenemos un nuevo presidente, sacó una foto, una foto de la única foto que se conservaron, de, o, te, o te, tomaron, yo niño, era bonito, no sé qué más. Me ruborizaba. Trajeron, de repente apareció mi mamá, jugando con los sentimientos. ¿eh? De repente apareció Eneas Perdomo, en paz descanse mi viejo Eneas cantando fiesta en el Orsa, en el estudio o sea, fue una sorpresa para mí y duramos como cuatro horas ahí recuerdo que me estaba esperando Jimmy Carter en el círculo militar y, y yo le dije a, al señor Cisnero mire yo me voy, yo me está esperando Carter no, no importa, yo lo llamo y lo llamó Jimmy, Jimmy, espérate ahí que... no. Jimmy esperó como dos horas <ríe> recuerdo que le dije a Jorge Olavarría que en paz descanse que estaba allí conmigo porque Olavarría fue parte de ese esfuerzo. Yo recuerdo con respeto a Jorge Olavarría. Era un hombre inteligente. Y creo que era un nacionalista. Creo. Inteligente. Jorge Olavarría. Le dije, mira Olavarría, ¿por qué tú no vas a hablar con Carter? Y mientras yo llego. Olavarría quería ser canciller. Y, él estaba, y, y lo estaban promocionando. Tú sabes, Me estaban metiendo gente por, por los ojos y los oídos. Me hablaban maravillas de... Del de PDVSA, ¿cómo se llamó este? Se llama, Justy, no tiene que dejar a Justy Ese es el que sabe ¿Ve? Y bueno, allá en Washington Ni se diga FMI Yo fui al FMI Yes, sir Very good, very good Banco Mundial Cenas de, de gala En una ocasión Hasta yo de bobo me puse una, una ¿Cómo se llama este traje? es oh, ah, smoking Chávez <ríe> yo me vi en el espejo después de la cena y dije, qué ridículo te ves, quítate eso chico <ríe> yo de smoking, imagínate tú claro, era un muchacho, pero por dentro un rebelde no pudieron conmigo uh -uh. recuerdo a a un venezolano al que yo respeté mucho y lo recuerdo todavía con cariño porque bueno, porque hubo, hubo etapas en la vida que vino aquí, venía de Estados Unidos por cierto, poco antes del golpe y me dijo, yo lo quise mucho, en alguna ocasión dije que lo quería como un padre y me dijo, mira Hugo, aquí mismo me dijo, yo quiero que hablemos, pero no aquí, en mi casa y yo fui para su casa, un apartamento, frente a la Plaza Altamira y ahí amanecimos conversando los dos solos yo no sé si él grabó la conversación ni me importa porque todo lo que le dije ahí no tengo ningún problema de, de... pero él, él trataba de convencerme de que, de que frenara de que no era posible una revolución aquí en estas condiciones y me dijo al final ya eh, su esposa, yo la conocí mucho también la conozco pues trajo café, desayuno yo hasta viví en esa casa un tiempo en ese apartamento en un cuartico, varios meses después que salí de prisión. Tú sabes de quién estoy hablando, solo que no lo voy a nombrar. Pero le tengo todavía afecto y hasta que me muera. Los viejos afectos. ¿Ves? Eso no, en, en el caso mío no mueren. ¿no? Es como cuando uno amó a una mujer. Eso está aquí. ¿eh? Eso es parte de la vida que uno vivió, bien vivida. ¿Quién me quita lo bailado? Diría un llanero por allá. O una llanera. ¿eh? Entonces recuerdo que amaneciendo ya, yo le dije, oye, me voy. Me dijo, mira Hugo, si tú no frenas y, y, y cambias velocidad o, o haces algo, viene un golpe. Recuerdo que en la puerta del apartamento le dije, esperémoslo pues. Solo que él estaba ya del otro lado. <ríe> él vino con los golpistas. Y tú sabes lo que le dije un día con José Vicente Rangel como testigo, quien, quien fue o es muy amigo de él de toda la vida desde jovencitos. Después del golpe, él pidió hablar conmigo. Y yo fui a fuerte Fuertetuna, a un lugar. Y José Vicente le dije, bueno, está bien, vamos a hablar. Y nos sentamos los tres y le dije, mira. Mira, Luis, le dije, qué cosa, ¿no? Hace 50 años y no sé cuántos meses yo saqué la cuenta los adecos estaban tumbando a Isaías Medina Angarita, Y tú saliste con un fusil a defender a Isaías Medina Angarita, con quien no tenías ninguna relación personal. 55 años después y no sé cuántos meses y cuántos años, vienen los mismos adecos a tumbar a este que está aquí, quien alguna vez dijo y dijo y dijo que era como un hijo tuyo, y tú te fuiste con aquello. Qué cosa, ¿no? para que tú veas cómo es la vida, le dije. Pero hubo un intento grande de amansar ¿no? al bicho, pues. Solo que no pudieron. No pudieron, ni podrán, ya, ya no. Ya, ya, ya no, ahora mucho menos, no. Yo cada día soy más rebelde, más revolucionario y más socialista. Y lo seré cada día más, bueno, por los días, los años que de vida me queden y aquí estaré, hasta que Dios quiera hasta que el pueblo diga, cumpliendo con lo que yo sé que es mi tarea en este momento histórico, empujar empujar, empujar empujar ahora, recojo todas esas palabras y esas reflexiones para volver a, a, lo, a la idea central de tu pregunta ¿eh? el intento de ese comando burgués ¿eh? utilizando como instrumento al candidato pues, como utilizaron aquí Rómulo Betancourt. Betancourt cuando venía, cuando llegó de, de Nueva York apenas el pueblo y los militares patriotas encabezados por mi general Trejo tumbaron a Pérez Jiménez llegó Betancourt, llegó Carlos Andrés Caldera creo que estaba aquí no, vino también el pacto de Nueva York habían firmado allá Betancur lo que hizo fue gobernar, subordinado al imperio, él que había sido comunista, o al menos eh, de la boca para afuera. Pues. Rómulo Betancur y terminó siendo de la extrema derecha. pues. ¿Mm? Después vino Leoni, igual, cachorros del imperio, instrumentos de la burguesía, de la gran burguesía nacional. Leoni, Caldera, todos Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Lucinchi, Otra vez Carlos Andrés Pérez ¿eh? Otra vez Caldera ¿Eh? Entonces Ahora, el comando burgués Se nota que andan un poco Apuraditos, ¿sabes? Andan apuraditos Con eso que tú dices, que están enviando mensajes Ese no es el candidato Es el comando Que tienen computadoras, tienen Cómo se llama correo electrónico y mandan eso me recuerda una vez que yo ascendía mayor cuando ascendía mayor la vez más bien la vez que yo ascendía mayor en el Orsa bajo un palo de agua un 6 o 7 no era como un 3 o 4 de julio de 1986 y 6 y ascendía mayor en el Orsa fue mi general Martínez Cafazo, que lo recuerdo con mucho cariño y a su familia a sus hijos ¿eh? Eh, Martínez Cafaso me mandó a decir, no, no, Chávez, que no ascienda, yo voy a ascenderlo. Y fue con un palo de agua, recuerdo que la avioneta aterrizó ahí entre un palo de agua. Y me dijo el, el buen general que fue Martínez Cafaso, aquí estoy, mayor, voy a ascenderlo. Y me ascendió en la Plaza Bolívar, a mí solo, el único allá que ascendió, era mi jefe, ese fue un buen jefe, Martínez Cafaso. Hace poco, lamentablemente, murió uno de sus hijos, que era piloto, un helicóptero. Bueno, ahora, recuerdo que en esos días me llega, yo vivía en una modesta casa alquilada del árabe Rafael, en el Orsa, con mi entonces esposa Nancy y mis tres muchachitos, mis dos muchachitas y mi muchachitico, que tenía como dos años. Y entonces llego a la casa y me dice la negra Nancy, te llegó un telegrama, y yo, ¿y de quién?, ella como sabía en lo que yo andaba, más o menos sabía, me dice, mira, Luis Piñerúa, Luis Piñerúa. <ríe> e y después yo averigüé y le, llega le llegó telegrama a casi todos los que ascendimos. E eran las oficinas de Luis Piñerúa que mandaban telegramas, pues. Agarraban la lista de los oficiales que ascendimos y le mandaban telegramas. Señor Mayor, les felicito, no sé qué más, y tal, no sé qué más, Luis Piñerúa Ordaz. Y usted sabe quién fue, ¿no? Un líder adecuado. ¿Eh? Bueno, Luis Piñerúa. Uh, uh, uh, uh. Fue candidato presidencial. Claro, ¿te acuerdas del pitico, Nicolás? 78. 78. Piñerúa. Ese era el ¿Y proyecto? ¿Cuál proyecto? Es el mismo proyecto actual, el mismo. El mismo, la entrega del país, el saqueo del país. Y el pueblo, hambre, y si reclama, plomo. Disparen primero y averigüen después. <ríe> Ese es el plan adeco, copellano y burgués, que representa a este señor candidato. Y yo tengo que desenmascararlo. Estoy intimidándolo, ¿no? Estoy diciendo mi verdad. Bueno, y quién lo manda a meterse conmigo, pues. <ríe> Él ha debido <ríe> sacar cuenta con quién se iba a enfrentar en estas elecciones. ¿Ve? que él venía de enfrentarse, entre comillas, en la, en la cosa interna que hicieron, ¿no? un show que montaban ahí, montaban todo un show y que unos debates y no sé qué más. Sería que él pensaba que iba a seguir con esos debaticos. ¿Eh? Sería. <ríe> no, es conmigo la cosa, ¿Eh? este que está aquí. Y tengo moral para salirle al paso a toda esa sarta de mentiras que surgen de esos comandos de campaña y asesores de marketing, no sé qué más, etc. ¿Eh? Ahora, los empleados públicos, igual pasó con los militares, ¿Eh? eso es todo un marketing, pues, mensaje grabado, grabado, por supuesto, porque parece que él no tiene capacidad para enviar un mensaje de su propia inspiración, de su propia factura, sino que se lo hacen, se lo hacen y además como decía Mario Silva un día miren qué mal grabado está esto, el que, sa el que sabe de eso como ustedes se da cuenta de cu cómo mocharon eso, <risas> cuántas horas pasarían grabando y se seguramente se equivocaba aquí, se equivocaba allá no, eh, eh, por ahí hay un documento que, que, que no sé quién hizo público que, que decía, no, es que al candidato hay que hacerlo que parezca presidenciable que parezca presidente, que tenga aspecto de estadista. ¿Eh? Bueno, entonces, es la misma estrategia, el mensaje a los militares. Y ve cómo él mismo se, se hizo el harakiri con los militares, con el documento forjado. No tuvo la más mínima vergüenza, por lo menos de decir, bueno, me equivoqué, chico. Mandé un mensaje equivocado, ¿no? lamento, ¿no? falsificando un documento y él mismo lo envió por su cuenta de Twitter diciendo una gran mentira como que el ministro de defensa había enviado un ¿tú te acuerdas de eso? Prohibiendo que vieran canales privados la noche que él iba a mandar su mensaje porque ese era un tremendo mensaje que iba a sacudir a la fuerza armada ¡Ah! sacudió a la fuerza armada Pero es toda una es parte de un, de un montaje pues no y lo mismo ahora pasa con el caso de los empleados públicos. Salario mínimo. Vayan a ver los empleados públicos, que no son pendejos, ni pendejas. ¿Cuánto ganaban aquí hace 10 años atrás? ¿Cuál era el salario mínimo? ¿Cuántos pensionados había? El seguro social lo estaban privatizando. El tratamiento que se les daba eran explotados. Esa es la verdad. Ahora que el candidato, siguiendo instrucciones de su comando, empiece a decir que él sí iba a pagar salario mínimo. <risas> salario mínimo. Nosotros todos los años hemos incrementado el salario mínimo. No hay año, tú lo sabes en que no lo hayamos hecho y hoy, como ya lo decía hace un rato es uno de los más altos de este continente y no hay trabajador del sector público nacional que esté por debajo del salario mínimo no, no hay que, que busquen uno pues ah bueno, que salga alguien por ahí mañana diciendo, no, sí, yo trabajo no sé dónde y tal ahí están las nóminas de los ministerios los institutos, las empresas del Estado las convenciones, ¿no está María Cristina ahí? Sí, sí, sí. las convenciones colectivas, María Cristina dame alguna cifra de la que tú tienes ahí que maneja de manera extraordinaria ¿Sí? el año pasado fueron cerca de 500 convenciones el año pasado fueron cerca de 500 convenciones colectivas de las cuales más de 120 fueron del sector público y este año ahorita estamos cerrando ya contrato de PDVSA, el contrato del INSES, el contrato colectivo del INE, el contrato colectivo de PDVSA... Fíjate, perdón, Mariquita. compáramelo con el pasado cuando ellos gobernaban. ¿Ve? Para, para tener idea, ¿no? Bueno, estuvieron congelados los contratos colectivos desde finales de la década de los 80. Y no solamente los contratos colectivos, sino también el salario mínimo. Congelado, congelado, congelado todo ese tiempo. Oye, no hubo incremento. No hubo, nunca. Tú ves, ahí están las tablas. Ah, gracias, María Cristina, quédate ahí. Aún cuando en algunos casos, en algunos años, porque es otra cosa, ¿no? Que la inflación de Chávez, el arañero de Sabaneta, ese no sabe nada de economía y tal. Nada, está bien, el arañero, pues. Pronto saldrá el libro, Cuentos del Arañero. ¿Eh? Ahora, recuerdo un año en el que la inflación pasó al 100%. Aumento salarial, ¿dónde? Nada y en, otro, y en otro, cuando Carlos Andrés dijo que si la inflación pasaba de 80, se exiliaba Y pasó de 80 El promedio de inflación todos esos años, pasa del 60% El promedio, y incremento salarial, cero Cero Nosotros nos hemos cuidado, año tras año Aún incluso en los años más difíciles y eso lo saben los trabajadores y las trabajadoras. Aún cuando ellos arremetieron contra el pueblo y el gobierno, y sabotearon PDVSA, y nos causaron un inmenso daño, ¿eh? económico y social también, por supuesto, aún en esas dificultades, in, in, ingresamos, perdón, eh, incrementamos el salario mínimo. Este año, por ejemplo, la inflación, la última cifra... Oye, mire ese gatito, ¿De ¿Dónde salió? ¿Ah? Este... Este año la inflación ya acumulada está por debajo de 20 Y el incremento salarial pasa de 30 y pico por ciento este año Y la inflación sigue bajando La economía creciendo, los ingresos creciendo ¿ve? Entonces, bueno, claro, eso es parte de la estrategia, del marketing Es el mismo cuento del candidato Es el típico candidato que ofrece de todo Por eso te decía, andan apuraditos ofreciendo de todo, pídele la luna y te dirá, te la traigo, seguro, no es que andan apuraditos, desesperadito, porque lo que queda es mes y medio, mes y medio, y aunque esto, a mí no me gusta ni repetirlo mucho porque no quiero con esto que se genere, le digo siempre a Jorge Rodríguez, cuidado con el triunfalismo en nuestras filas, pero ahí están las encuestas, pues. Ah, ellos las desconocen, pero lo mismo hacían hace seis años, decían que la encuestadora Datos la compró Chávez, la IVAT la compró Chávez, eh, ¿cuál es la otra? Interlace la compró Chávez, eso es lo que ellos dicen, Y entonces viene el embustero este, y dice, no, ya yo estoy por encima, según la gente, ¿dónde está? Muestra, pues, <ríe> no, no hay, él lo dice, él. Eh, un irresponsable, tan irresponsable que, que niega, niegue, y eso, eso incluso para pa la clase alta no, no es muy bueno, hay gente, yo sé que en la clase alta hay gente que piensa, pero no es ni bueno tener a alguien que lo niegue a uno, y él anda negando, él anda negando sus vínculos políticos, a Dey Copey, anda negándolo, anda negando, su, o tratando de negarlo, pues sus vínculos económicos, la gran burguesía, ¿Eh? ¿Eh? la gran burguesía, la gran riqueza, anda tratando de negarlo, eso, eso no, no, no es muy de fiar a alguien que anda negando hasta su familia, ¿eh? sus aliados políticos, económicos, etc. ¿Eh? Entonces andan diciendo de todo, pues, como el candidato aquel de, les voy a hacer el puente aquí en este pueblo, y tal, no candidato, aquí no, aquí no hay río, les hago también el río, así andan ellos, andan apuraditos, ofreciendo de todo, porque falta es mes y medio, y el promedio de las encuestas, bueno, ahí están, la diferencia, eh, no es menos de 15 puntos, no es menos de 15 puntos, y bueno, y andamos nosotros en batalla además, no falta mes y medio es un tiempito suficiente para consolidar eso y ampliarlo, argumentando, explicando, explicando, y la gente tiene que darse cuenta, el pueblo sabe, mira esto de los hospitales hoy, 17 hospitales, creo que al final contamos, ¿no? Que estamos inaugurando. Ah, este año, 17 hospitales. Pronto comenzaremos a inaugurar una nueva oleada de liceos, escuelas bolivarianas, aldeas universitarias, Simoncito, porque va a comenzar el año escolar. Infraestructura social para la salud, educación, metros, ferrocarriles, metrocables viviendas pero por decenas de miles, de créditos para la pequeña y mediana industria, ahora para el Mercosur, las grandes misiones en amor mayor, ¿cuándo se vio eso aquí? ¿Qué? Que una persona adulta, mañana tenemos un acto. Bueno, y eso a mí se me ocurrió, y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, y di las instrucciones, y Elías y María Cristina, les agradezco cuánto, no, no me importa, a mí no me importa, porque me cansé de conseguir ancianos en las calles, Chávez, ayúdame, Chávez, y yo les pregunto, ¿y tú no tienes pensión? No, porque no estoy en el seguro, hasta que me cansé, no, no me importa, ¿y qué me importa a mí querido, que no tengan el seguro? Son personas, están ahí, <ríe> y tienen 70 años, 80 años, una pensión, y ahora la nueva ley del trabajo, pronto estaremos ya estamos ya incorporando trabajadores por cuenta propia, mototaxistas, taxistas, etc. ¿no? Eso solo es posible en un gobierno como este. Un gobierno burgués acabaría con todo eso y por eso más nunca volverán. Aquí, al manguito, más nunca volverán. Bueno, vamos a descansar un poco, ¿no? Sí, Teresita, nos vamos, ya. Esto fue una emboscada que me montaron aquí. Vamos a ver la hojilla, ¿no hay hojilla hoy? Bueno, adelante Mario Silva con la hojilla. Buenas noches pues, saludos. Públicos han sido las declaraciones del Presidente de la República, Hugo Chávez, una vez culminada la reunión de Consejos de Ministros, donde por cierto abordó temas de interés nacional e internacional. Regresamos al estudio, adelante.